¡25 cosas que no sabías hace 5 minutos! Así es como hacen las paletas espaciales. Colocan caramelo oscuro y transparente en moldes. Cuando se enfrían, colocan una imagen de un planeta o estrella impresa sobre papel comestible en una de las caras, la sellan y usan un pequeño soplete para derretir el caramelo y se pueda ver la imagen al interior. El Motorola Dynatac 8000 es considerado el primer teléfono móvil de la historia. Este ladrillo pesaba casi un kilo y su batería se cargaba en 10 horas, aunque al usarlo solo duraba 30 minutos. Mira cómo este calamar usa sus pequeños tentáculos para esconderse en la arena. Es un maestro del camuflaje. A las 3.45 am del 20 de septiembre del 2020, 3.051 drones no tripulados rompieron el récord del mayor espectáculo de drones aéreo, por lo menos hasta ahora. En Ralph el Demoledor del 2012, el puntaje récord que vemos hasta arriba del videojuego es una referencia a la fecha de nacimiento de Walt Disney, el 5 de diciembre de 1901. Escucha el sonido que hace una flecha caburaya. En el pasado se disparaba una de estas flechas antes de una batalla. Se creía que el silbido ahuyentaba a los espíritus malignos y alertaba a los dioses amistosos para que prestaran su apoyo. ¿Recuerdas que en el pasado la tapa de los helados McFlurry de McDonald's tenía esta forma? Eso hasta el 2006, cuando la Asociación Protectora de Erizos ganó una campaña para que la cadena rediseñara sus vasos, ya que los erizos se atoraban y morían. Las ranas de Fleischmann a menudo se esconden aplanando sus cuerpos en las hojas. Parece como si la hoja tuviera un par de ojos. Son llamadas ranas de cristal o vidrio porque sus huesos y órganos son visibles a través de su delgada piel. Los estudiantes de la Universidad Internacional de Arte crearon Makutur, una colección de prendas de ropa fabricadas completamente con el empaque de los alimentos del restaurante. Desde sujetadores de caja de hamburguesa, minifaldas de papas fritas y un vestido de novia hecho completamente de envoltorios. ¿Sabías que existe una tarántula azul? Es llamada poesialatería metálica. Su llamativo color proviene del reflejo de la luz en los nanocristales dentro de sus cabellos. Este debe ser uno de los relojes más extraños que verás en tu vida. El marco del Lash Clock está cubierto por pestañas. Los minutos y horas se pueden leer gracias al hueco creado entre las fibras. Este robot malabarista hace unos trucos bastante impresionantes. A diferencia de sus primos más pequeños, los tigres disfrutan pasar tiempo en el agua. Les encanta nadar. Las madres fomentan a los cachorros a nadar desde muy temprana edad. En Encanto, Antonio lleva el nombre de San Antonio Abad. Él es el santo patrón de los animales. ¡Ahora todo tiene sentido! Este fue el espectáculo durante la inauguración del Estadio Donbass en Ucrania. El movimiento en conjunto de cientos de personas creó este increíble efecto. Aquí podemos ver algunos ángulos desde la cancha de cómo se movían las personas. La compañía Smile Clouds imprime formas y mensajes en nubes de jabón. Son tan livianas que se elevan por el aire. Así es como se empacan las medallas de los atletas ganadores. Aquí puedes ver un unboxing de la medalla de oro que ganó Waltel Wahlberg en los Juegos de Beijing 2022. Así se ve una galleta de mar o dólar de arena de cerca. Son erizos de mar planos que viven en el fondo del océano. Las microscópicas puntas recolectan los minerales que se hallan en la arena grano por grano y los llevan a su boca. Los peces navaja tienen una peculiar forma de nadar verticalmente con la cabeza para abajo. Esto para perderse y camuflarse en la vegetación. Parecen hojas flotando. Mira cómo se ve este perrito detrás de un vidrio con textura. Parece sacado de Minecraft. Este pastel enlatado salió de una máquina expendedora en Japón. Se ve delicioso. Esta gatita callejera se metió al recinto de un lince en el zoológico de Leningrado buscando un poco de comida. Lo curioso es que ambas eran bebés. El lince aceptó a la gata y ahora son mejores amigas. Llevan más de 10 años juntas. Él es Eli Bishop, el actual poseedor del récord mundial Guinness por la mayor cantidad de aplausos en un minuto. ¡1,103! Escucha... todo por hoy, aquí te dejamos más videos con muchas más curiosidades.